¡Suscríbete y dale a la campanita! Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal y hoy un pequeño vídeo extra, un vídeo de análisis mañanero porque veo que la gente está volando, volando, volando demasiado y a ver, está bien, hay que dejar volar, hay que dejar subir hay una probabilidad de que ese rebote que llevamos tiempo esperando se pueda producir pero, pero, vamos a ver por qué es posible en un momento dado que se produzca, ¿vale? Eh, creo que en estos momentos da igual que cuando hemos caído, pues se hace un extra, y cuando podemos subir también. Primero para hacer una llamada a la calma, es decir, a ver, relajarse como he dicho en el corto, no os flipéis que hay mucha gente ya flipándose en internet, que si tu demo, que si no sé qué, relax que el mercado no está para eso pero sí está para un rebote interesante, sobre todo porque bueno, Bitcoin, eh, ya sabéis que en días anteriores, pues se había desmarcado un poquito de los mercados, lo que decíamos ayer Puede volver a ello, es el, el reto que le que, que tiene por delante en esta semana, que podría, podría ser eh, decente, porque hasta recordemos que hasta el día 10 de junio no tenemos eh, datos de inflación. El día 15 volvemos a tener otra vez a, a Powell que saldrá con el tema de los 0.5 eh, puntos que va a meter ahí los 0.50. Extras a los tipos de interés Entonces bueno, tenemos una semana Que puede ser relajadita Y nos puede ayudar a subir, pero ¿por qué? Primero, punto número uno Por esa ventaja que tienen los mercados Respecto de Bitcoin, es decir eh, Si en estos tres días, en este fin de semana Hemos subido eh, Tres, cuatro, seis puntos Más o menos, seis, seis puntos y pico vale Y el mercado nos sacaba pues, entre 8 o 10 más o menos Bueno, pues todavía estamos muy poquitos Porque ya sabemos que Bitcoin es más volátil Sube más igual que baja más Bien, dicho esto Primer paso EMA20, eh, la línea naranja Segundo paso, eh, resistencia horizontal Y tercer paso, ¿por qué si esta vez podría hacer esta ruptura? Vale, vamos a verlo en una hora que se ve muy, muy, muy bien Vemos esta línea de tendencia, si dibujásemos las anteriores, vemos que de la parte inferior a la parte superior ¿vale? se ha hecho movimientos muy rápidos. Esta vez ha tardado mucho más, es decir, ha estado mucho más tiempo por debajo de su propia línea de tendencia hasta que la ha roto el al alza. Si nos fijamos en cuatro horas, ¿vale? vemos tres cuartas de lo mismo, cómo ha estado consolidando... Pum, pum, todas estas velas de cuatro horas ta, ta, ta, ta, consolidando mucho más la posición mucho más el tiempo antes de ir a atacar la parte superior por otro lado sí que vemos que en una hora tenemos una sobreventa importante no, vale, estamos en, estamos completamente sobre, perdón, sobre sobrecompra estamos sobrecomprados en cuatro horas tres cuartas de lo mismo estamos llegando todavía no hemos llegado pero claro qué pasa que en diario ¿Vale? Si sí, hemos roto esta línea de tendencia, la ruptura de la línea de tendencia a dónde va máximo relativo anterior está aquí en esta zona, este canal que hicimos, recordáis este canal horizontal que nos hacía seguir bajando, pues ahí está. Si la estiramos, ¿vale? más o menos está ahí y nos va a coincidir con la zona de 47, 48. Eh, lo normal en estas circunstancias es que lleguemos a ese pico, pum, pasemos un poquito, un poquito más vale y luego caigamos. Luego, por otra parte, tener en cuenta que si bien visto desde el mercado diario, hablo del mercado diario, ¿veis? Esto es diario, ¿vale? Llegar aquí un poquito más y volver a caer. Esto es lo que tal y como se comporta en cripto invierno, es normal. Pero aparte, esta línea de tendencia que tenemos aquí, si llegásemos arriba, ¿vale? A la zona de 33, que la tenemos marcada desde hace siglos, pero también con la línea de tendencia puede ser un poquito más arriba, da igual, no importa, el punto exacto es indiferente, nos importan zonas. Si llegamos a los 33 y medio, ¿qué va a pasar? Que no solamente nos vamos a encontrar con esta línea de tendencia, sino con la media de 50. Y la media de 50, que es esta morada, que irá bajando a medida que nosotros subamos, ¿vale? Eh, junto con esta línea de tendencia, junto con esta zona horizontal, que es una zona, no es un punto, es una zona de confluencia lo suficientemente fuerte como para decir, ¡Ey, amigo, <ríe> que te vas otra vez para abajo! ¿Vale? Eh, Vamos a ver qué es lo que pasa. Sería bastante interesante un rebote a la zona de eso, 32, 33, que la llevamos tiempo esperando, que no hay manera. Eh, ¿qué lo pasa? Cuidado, si lo pasa, muy bien, pero el máximo para mí y a mi humilde modo de verlo, digo para la gente que queráis tener pues eso, esos puntos interesantes. Este punto de apoyo que tenemos aquí en 34,5, y luego, por supuesto, 37, 33,8, 37, 4, ¿vale? con esta línea de tendencia. Eh, para mí son puntos súper mega clave son, Ahora mismo son unas resistencias tremendas eh, Porque bueno, fue este punto de pivote Que a lo largo del tiempo lo pasamos Nos fuimos para arriba y nos apoyamos en esta zona Que es una super resistencia eh, Lo volvimos a pasar Nos fuimos a la resistencia que teníamos Y volvimos a caer a este punto Que por eso digo 34,4 aproximadamente Lo volvimos a pasar y nos apoyamos Una vez, dos veces, tres veces Cuatro veces en esa zona De este punto de pivote bueno, pues puede ser una zona que nos diga, hey, tío, que es una resistencia y un soporte importante, ahora soy una resistencia que vas a flipar en colores, ¿vale? Entonces, bueno, hablo de máximos, ¿vale? Pero de momento, para que eso llegase ahí, tendríamos que tener muy en cuenta esta línea de tendencia que en este instante, ¿vale? Está en la, en, pues bueno, paralela a la, ya se va a poner la media de 50 con ella, si es que la media de 50 cuando se pone paralela a líneas de tendencia, eh, manda, fijaros lo que hizo aquí. ¿Vale? Teníamos aquí una línea de tendencia. Vamos, a, vamos incluso a dibujarla para que lo veáis. ¿Veis el ejemplo? Porque es que si no, luego es complicado. ¿vale? ¿Veis? Entonces, línea de tendencia completamente paralela. Cuando empieza a ponerse paralela, todavía le quedan dos tercios del recorrido. Y esto es lo que está empezando a hacer ahora. Una vez que llega a ese punto, el ataque. ¿Veis que cuando la, la perdemos tenemos un ataque, dos ataques, tres ataques, cuarto ataque, rompo y me voy? Pasa lo mismo con la eh, línea de 20. La pierdo y tengo aquí un ataque, tengo aquí otro ataque, 2, 3, 4 y a la quinta rompo. vale. Tardo, tengo más ataques en la, en la 20. ¿Por qué? Pues porque es más, es más cercana, es normal y tengo un poquito de menos ataques a la 50 eh, porque bueno, es, una, es más lejana y al final la, la rompo. Que luego dudas y para arriba. Si dudo y para arriba, y sigo subiendo bien, pero si dudo y para arriba y me encuentro con la media de 200, como nos pasó, ducha de realidad, eh, que en <ríe> su día lo dije, alguien decía, jojo, ducha de realidad, sí, sí, pues mira, ahí está la ducha de realidad, y para abajo, entonces eh, aquí pasará exactamente lo mismo. Pasará exactamente lo mismo. Recordar que estamos en mercado bajista, que esto eh, dura, que esto va a llevar su tiempo. Hay que tener paciencia, ¿vale? Entonces, simplemente os llamo a la calma. ¿Eso quiere decir que no puede romper más arriba de esta línea de tendencia de, en la zona de 33, 34, 32 y, 30, perdón, 32 y 33? Eh, no, no, claro que puede romper, por eso hablo de 37, pero... Cuidado, ¿vale? Y más allá de eso, tendría que romper, pullback, hacer zona, luego seguir, o sea que esto lleva más tiempo de lo, que, de lo que, bueno, pues muchas veces nos gustaría, venga ya, tal, no, no, ¿vale? Eh, así que paciencia, simplemente es una llamada a la calma. Eh, una llamada a las resistencias que tenemos que son súper importantes no solamente os fijéis en el precio sino fijaros también en el RSI dibujos anteriores que tenemos eh, proyectados porque son los que nos pueden decir ay qué disgusto tengo después de momento sí es que es cierto que tenemos muy buena pinta en el mercado como dije ayer fijaros la vela semanal vale la mecha pasó del 50% cuanto más por encima del 50% de media mecha ese rango que ha subido mucho mejor, es decir, al final hemos tenido dos tercios de mecha y un tercio de cuerpo. Oye, fantástico, esto ya empieza a ser un martillo. Lo que nos dice que probablemente, probablemente, esta semana, que está verde y ya está abrazando a la anterior, puede terminar siendo verde, y además bastante verde. Ahora la cuestión es, ¿verde hasta dónde? Esa es la cuestión, eso es lo que quiero que tengáis, esa precaución. ¿Veis este punto de pivote que tengo aquí marcado en semanal? cómo nos viene a la zona de 32,979, por eso hablo de la zona de 32,33 como primera zona a batir. Eh, siguiente zona, estos cuerpos que tenemos aquí, con esta línea en la zona de 37,332. Ya sabemos que entre, entre, entre medias, pues tenemos tres puntos de pivote, bla, bla, bla, de 34 y medio. Pero bueno, de momento vamos a ver si conseguimos, porque ya habrá gente que ah, no, 50, 40, tal, igual que los que dicen, no, no, vamos a, a 14, a 9, así. No, no, espérate, es que antes de decirnos vamos a esos números, primero tendremos que irnos a los 32, 33. Por lo que refiere, se refiere a la dominancia de Bitcoin, bueno, pues evidentemente subiendo, porque está subiendo, pero... Con el total market cap subiendo tal como está subiendo, ¿veis? La diferencia 3.55, 3.74, es decir 0.20 en favor de Bitcoin, las altcoins están subiendo con waves a la cabeza, fijaros el pepinazo que ha metido, súper interesante, eh, yo no estoy dentro, no estoy dentro de waves, de hecho, es que claro... Qué pedinazo ha metido Wave, sí está muy bien, un 25%, pero claro, eh, eh, si vamos a diario, vemos que de la caída que tiene, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. Es decir, el que hubiera estado pillado aquí y, eh, uy, a ver si me deja medir, vale, aquí eh, hubiera estado mínimos eh, ahí del 93% y ahora está pues perdiendo un 91%, un 2% de diferencia. Ahora, si has comprado aquí, pues, oye, felicidades, porque eh, estás teniendo un, un resultado fantástico. Eh, y si nos vamos más atrás, pues bueno, de momento estamos bien. Ahora vamos a ver si eh, Waves, después de estar arrastrándose, ¿veis cómo aquí ha ido bajando? Fijaros que parece una gilipollez, pero esta bajadita que hay aquí, descontada, estamos hablando de un eh, 43% más o menos de máximo a este mínimo. Eh, y eso es un periodo en el que ha estado arrastrándose aquí abajo nada más, entonces cualquier subida con un pico que tenga, puede ser una subida de este tipo ¿veis? ¡Pam! y luego, volver otra vez a meterse un castañazo, esta bajadita de nada, es toda esta bajada ¿Vale? Que fue un 33% en un solo día. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado y tener muy bien vigilado eso. Eh, si vais cogiendo beneficios por el camino, ni tan mal. No, es que ya es que tengo ya un 5%, un 10%, un 20%. Os vais calentando, lo dejo un poco más, lo dejo un poco más. No, hombre, no. Yo, personalmente, personalmente, yo, luego, cada uno que haga lo que salga del de mino, ¿vale? Eh, voy a ir, a medida que va subiendo, voy recogiendo beneficios, ¿Vale? Porque si no, me quedo sin liquidez y cuando vuelve a caer no tengo nada de nada. Aunque sea en un mercado alcista, cuanto más sube el valor, menos me fío, más baja mi confianza. Y cuanto más baja el valor, más sube mi confianza. En ese rebote, en esas ganas que tenemos. Tened en cuenta que en los rebotes, puros rebotes, vivimos de esos es cuanto más dinero ganamos. Así que muy atentos al movimiento de, de Bitcoin. Nuestra Rose Line sigue haciendo de soporte, sigue generando. Esto es muy bueno, ¿eh? esta subida es muy buena porque sigue generando en toda esta zona más soporte cada, cada eh, más soporte todavía. Eh, importante, veis uno, dos y tres, estos tres días, ¿veis el volumen? De momento llevamos mediodía, este volumen evidentemente va a subir más, pero no es superior a este volumen, ¿vale? No es superior a este otro volumen. no Fijaros bien en estas cosas, ¿vale? Porque luego vienen las seis madres mías y, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué se llegó a ese punto y luego se cayó? Pues por eso, ¿vale? Hay que estar muy atentos al volumen de cuatro horas en el cual, eh, bueno, pues se si vayan viendo, ¿veis? Un poquito de volumen, ¿vale? Ahora ha subido, ha habido una buena subida de volumen, pero tampoco ha sido superior a esta zona de volumen, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, bien, poco a poco, que se vaya sosteniendo. Si rompe, si rompemos, que rompamos con volumen. Fijaros en eso, ¿vale? Si rompemos la resistencia, que la rompamos con volumen. Nuevamente, la media de 200 en una hora, podemos tener un pinchito por arriba, ir a esta línea de tendencia y volver a caernos. Eso es lo que yo creo que hará. Y además me lo dice no solamente el, el, la acción del precio, no me lo dice también el, el RSI, me lo dicen un montón de indicadores que tampoco... Bueno, pues está bien, de momento en cuatro horas nos ha dado un cruce verde el all in one lo tiramos para arriba y hasta, hasta una resistencia. La resistencia principal está en estas mechas que hay aquí, vale. como mucho, en la punto de 32,950, pero estas mechitas que tenemos aquí son una clave súper importante. ¿Vale? para consolidar en esa zona, pero ahora mismo deberíamos de relajar un poquito el RSI en cuatro horas, y sobre todo en una hora que está hiper mega, súper sobrecomprado, ¿vale? está muy por encima, entonces relajar la posición un poquito, para luego hacer otra pom, pues dientes de sierra aquí, y seguiríamos subiendo, eso sería lo ideal, eso es lo que queremos todos, que el precio de Bitcoin suba siempre, pero también, si estamos en un mercado bajista, con cuidado, con calma, recogemos beneficios y cuando vuelva a bajar ya volveremos a entrar y a mejorar posiciones o a tener posiciones nuevas con ciertas ventajas. Y hablamos siempre y exclusivamente de trading. El hold es otra cosa y tiene otros puntos diferentes. Así que, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Esta noche nos vemos y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.